Bueno, pues eh, ante todo, bienvenidos a todos los que estáis en este directo explicaros que de lo que vamos a hablar en este espacio de 30 minutos es de un sistema que nosotros llevamos ya pues bastante evolucionado en el cual hablamos de cómo trabajar la fidelización, la reactivación de cliente usando la herramienta de LinkedIn. Lo primero que podéis saber en este directo es que los que estáis en él podéis preguntar en el chat, tanto en YouTube como en LinkedIn. Lo segundo es que podéis interrumpir durante la transmisión en este directo, ahora mismo son las 13 horas. Y lo tercero es que a posteriori, si lo veis, también podéis comentar en ambos canales, en YouTube o en LinkedIn, eh, todo lo que queráis eh, comentar sobre lo que aquí os vamos a contar. Esto no es milagro, esto es realidad pura. Así es como trabajamos con los clientes y os vamos a explicar cómo lo hacemos con la plataforma de LinkedIn mezclada con otros canales. Es una manera de facturar más, está comprobado, no es ningún milagro. Con lo cual, si os quedáis el máximo posible, pues más sabréis un poco sobre este sistema. Vamos a empezar entonces pues pues directamente pues a comentaros pues esto pues cómo es lo que es que es lo que vamos a hacer bueno en primer lugar eh, daros la bienvenida y daros las gracias por estar en este directo si podéis comentar algo en el, en, en el voy a abrir un poco más la luz si podéis comentar algo en el, en el chat para saber que está en estos momentos funcionando pues os lo agradecería en cualquier caso eh, sea lo que he dicho antes simplemente voy, voy a explicar pues paso a paso todo esto mi nombre es Juan Juanjo Walls. soy el director de B2Bpro.es. Nos dedicamos a generar clientes y posicionamiento a clientes a través de marketing B2B, planes de marketing y, por supuesto, gestión de LinkedIn, porque es un canal importante en todo lo referente al marketing hoy B2B. No es el único, sin duda, pero sí que lo es. Es importante. Por eso me centro en este aumento de la facturación a través de eh, herramientas de reactivación de cliente como pueda ser el propio LinkedIn. Posiblemente pues eh, es una herramienta que no se ha visto mucho. ¿Cuáles son, en mi opinión, eh, estas, esta, esta herramienta de LinkedIn, los cuatro pilares de, de ese método? LinkedIn funciona, a pesar de que penséis que está saturado y que está todo el mundo ahí, funciona en base a cuatro pilares básicos. Uno es ganar posicionamiento y autoridad, otro es captar prospectos y clientes, presentarse y, por supuesto, hacer más negocio, desde lo que se trata. Tanto en posicionamiento como si no. Lo llevamos haciendo desde el 2007, eh, con más de 400 clientes ya que les hemos gestionado, con lo cual podemos decir que tenemos experiencia en hacerlo. En, en gestionar el día a día, de, en crear, la, analizar lo que es eh, una hoja de ruta de un cliente, un plan para poder, es, para poder plasmar luego en el perfil y en el día a día de los contenidos y de los contactos, un trabajo a largo plazo. En general, no hay nada que siempre digo, que es que el marketing no es un maratón y en B2B todavía más. El marketing es un sprint, perdón, no es un sprint, es un maratón. Lo que queremos a largo plazo siempre, estudiando esta herramienta, es que nos vean, porque de eso se trata. Lo que voy a explicar aquí, si la voz no se me rompe, es cómo facturar sin captar nuevos clientes. Obviamente el tema va por la fidelización, pero explicaré pues, paso a paso un poco cómo lo hacemos grosso modo. ¿Es importante? Pues sí que es importante, porque evidentemente los clientes ya nos conocen. Hay una estadística brutal de Rockefeller Corporations que tenéis justo aquí, la que veis aquí, que dice que el 68% de la pérdida de clientes es porque no se sienten queridos, concretamente you don't care about them, más que sobre el precio, más que incluso, bueno, pues que han sido persuadidos por otro com competidor. Es un estudio del 2014 de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos que refleja bueno por lo menos una parte importante de lo que aquí vamos a hablar trabajar con nuestros propios clientes o ex clientes permite reactivarlos hacer venta cruzada y hacer acciones de venta cruzada y venta uh, de upselling pero eso lo vamos a ir viendo en estos 30 minutos 25 ya que nos quedan como he dicho antes en B2B Pro, eh, que somos expertos en marketing, B2B lo tenemos claro. No hay ningún planteamiento en marketing, ni gestionando una red, ni un canal concreto que no pase por el largo plazo. O sea, nosotros estamos aquí, queremos llegar aquí y obtendremos resultados con el tiempo. Además, el cliente decisor en B2B es un cliente que se decide pues, con diversos impactos a lo largo de un tiempo. Rara vez coincide que la necesidad y el interés coinciden en el momento en el cual nosotros impactamos en ellos. Eh, a pesar del hype del chat GPT, quiero decir que aquí estamos hablando de un marketing de calidad, no de cantidad. También quiero decir que los momentos hay que estudiarlos y que es más importante el qué que el cómo. Aunque en este, en este directo estoy comentando claramente, estoy hablando claramente de, de en qué consiste precisamente el, el, la facturación, cómo se hace, etcétera, etcétera, lo más importante es decir qué vamos a hacer. Nosotros tenemos, por otra parte, una mentoría en B2B, que es en mentoríab 2 bcom donde trabajamos todo ese qué para llegar al cómo. Si quieres, tenemos un webinar gratuito de 20 minutos donde explicamos cómo trabajamos LinkedIn. No lo voy a contar aquí. En general, desde el análisis, la gestión de perfiles, contenidos, etcétera, etcétera. Puedes verlo, si quieres, pulsando en b2bpro.club, que te dirigirá al webinar para que veas un poquito nuestra manera de trabajar en esos 20-25 minutos de webinar bastante sintetizada, que explica un poco eh, la manera que tenemos de trabajar en B2Bpro.es. Sea como sea, nos, nos centramos en esto. ¿Qué rutina hay en LinkedIn? Bueno, primero hay que analizar bien, luego hay que hacer un buen perfil, que sea una buena landing page, hacer el contacto adecuado, no todo el mundo sirve, no usar automatismos porque tiene que ser muy personalizado. Máxime en lo que voy a contar hoy, que es, de lo que estamos hablando, cómo facturar sin captar nuevos clientes. Por supuesto, el contenido sigue siendo pues, pues sigue siendo el rey, pero no necesariamente. Puede ser una, una muleta para lo que voy a contar aquí. Primero, deberíamos saber nosotros cuál es nuestra propuesta de valor ¿qué necesidad cubrimos? ¿Quién es nuestro público objetivo? Es algo que quizás, pues, bueno, pues parece obvio, pero lo remarco cada vez que hablo de LinkedIn, porque es que resulta que sin saber el qué, sin tenerlo bien, bien claro, nosotros no podemos ir hacia adelante. Una propuesta de valor, a veces me lo preguntan, requ básicamente requiere con muy pocas palabras explicar cómo resuelves el problema del cliente, qué beneficios resulta de esa explicación, para él, ¿Y por qué debería elegirnos a nosotros, o sea, a ti, y no a tu competencia? Es como, vendría a ser como una especie de elevator pitch, quiero decir, ¿por qué nos eligen a nosotros y no a la competencia? Hay que saber contestar todo esto. Entonces, en cierto modo, para posicionarnos tenemos que saber contar muy bien qué es lo que ofrecemos. ¿Qué hacemos con nuestros clientes? ¿Verdad que tendrás una base de datos, imagino, de todos tus ex clientes? Los que has tenido hace unos años, los que has tenido hace un año o los que tienes actualmente. Si es así, si no es así, deberías tenerla. El primer paso irrefutable es, sin duda, el primer paso, conseguir segmentarlos por interés. Digámoslo así, los que más facturan y más potencial tienen serían tipo A, los premium, los pata negra que llamamos en su día. Yo llevo desde el 88 en marketing y en dos multinacionales se segmentaba muy bien el cliente y a cada uno se le hacía una propuesta de valor y una manera de comunicarnos con ellos, porque todos son diferentes y no con todos se gana dinero. Por, por lo tanto, una base de datos de tus clientes donde puedas segmentar por facturación, mejor dicho, por beneficio o por potencial, si es A, si es B y si es C. O deciros que tiene que haber otros contenidos en esa base de datos, pero que no necesariamente tienen que estar. Bueno, esa base de datos es... Para mí, es el pan de cada día que deberíamos tener nosotros como empresas. Dicho esto, ¿cómo vamos a gestionar los clientes? Bueno, hay una matriz, esta matriz la veis aquí, hay dos filas. En, en una matriz, en una, en una vertical pone la facturación actual y en otra vertical pone la facturación actual mayor. En, las, en, las, en, las, en uno de los ejes pone mayor o menor potencial. Si veis el cuadro de la derecha de arriba, justo este de aquí, veréis que pone, pues, el cliente de tipo A es el que factura mucho y además puede crecer. Acto seguido a su izquierda veréis que está el cliente que está facturando menos pero tiene más potencial. Y luego el que factura más y tiene menos potencial. El C, lo veis en la esquina, pues ese es un cliente que ni factura ni tiene ni tiene potencial. No es la primera vez eh, que haciendo un plan estratégico una empresa nos damos cuenta que, re, que está destinando unos recursos del 30-40% a clientes que por su número son muchos, pero que la facturación es un 3%. Con lo cual estamos, ya sabéis que la economía es la gestión de los recursos escasos, estamos tirando el dinero. ¿Qué es lo que definimos? El tipo A serían estos dos, o sea, los que... Veis que he señalado en verde aquí y aquí, son clientes que facturan mucho en primer lugar y que algunos tienen más potencial de crecimiento. Los de tipo B son los que facturan poco y tienen quizás algo de potencial y los que descartaríamos de este trabajo que vamos a hacer en LinkedIn para facturar más, como canal evidentemente, se puede hacer con otros canales no digo yo que newsletters o que el email marketing llamadas telefónicas con un crm etcétera etcétera en este caso hablamos de linkedin porque es el título de lo que somos expertos también el c es allá donde no va a crecer ni va a tener potencialidad hay que ser honestos y ser capaz de decir que estos no son nuestros clientes y no vamos a hacer acciones de reactivación que es lo que voy a contar y estoy contando en este directo ¿Qué tenemos que hacer una vez hemos identificado a los clientes de tipo A? Bueno, lo primero que yo aconsejo es que LinkedIn nos da una opción de, en, en, en el LinkedIn mismo, poder absorber una base de datos. Entonces, lo que yo haría sería subir esos clientes de tipo A, subirlos a un Gmail que podemos crear a, a ad hoc al efecto, y automáticamente dejar que LinkedIn sea el que conecte con estos clientes que han sido o todavía son. Sin mensaje, simplemente conexión automática. Nosotros decidiremos a quién y a quién no, porque nos lo permite la herramienta. Dicho esto, ya hemos hecho un primer contacto. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es estar conectados con ellos. Si no queremos hacerlo así, cosa que también es interesante, de manera automática, subiendo a Gmail y que chupe los datos LinkedIn, podemos hacerlo manualmente. O sea, buscar esas personas en LinkedIn, buscar esas empresas, conectar y personalizar el mensaje. De esta manera, nosotros obtenemos información como que ese cliente nos dejó en Navidad porque pues, estaban a punto de quebrar, pues estaría bien personalizar el mensaje decir, oye, desde Navidad no te veo, no sé cómo ha ido tu empresa, he visto que todavía estáis un poco vivos, con lo cual me alegro, eh, pues eh, me gustaría estar en contacto a través de LinkedIn, como ves, y un día hacemos un café. Esa personalización hace que el mensaje no sea spam y que llegue a nuestro cliente. Lo podríamos hacer vía mensaje. Como veis, el motivo está claro. Hacemos un motivo. Simplemente estar en contacto es un motivo. El motivo podría ser un contenido muy relevante o el motivo podría ser una llamada a la acción de decir qué día te va bien y hacemos ese café o esa comida. Es deciros que hoy la fuerza de ventas es el primer canal de captación y de cierre en B2B. Entonces... Y la llamada telefónica sigue siendo el canal de cierre efectivo, un 74% según McKinsey. Por lo que, evidentemente, LinkedIn es una apertura de puertas, un abre puertas, se decían hace no hace mucho, pero luego hay que sacarlo de LinkedIn para llevarlo al CRM o llevarlo al día a día del equipo de ventas. O sea que esos tres puntos que veis aquí son fundamentales para eh, poder establecer una relación con nuestros clientes. Vamos a fidelizar. Y en ese, en ese mensaje... Vamos a conectar para poder decirles cuál es esa, esa prueba de valor, ese mensaje de contacto y luego hacer un mensaje que nosotros tenemos tildado como mensaje progresivo. Insisto que en B2Bpro.es puedes, puedes, pues, puedes mirar cómo funciona un poco ese mensaje progresivo. En B2Bpro.club accederás a ese webinar. De esa manera, nosotros lo que hacemos es, uno, conectar con nuestros actuales clientes, dos, mantener el calor para que no se nos vayan si todavía son clientes nuestros y tres, eh, en unos momentos que tenemos que definir estratégicamente, ofrecer nuevo producto o quizás intentar hacer upselling o un bond link que sería una especie de, bueno, es una paquetización. Entonces, si nosotros somos capaces de reactivar a clientes dormidos que ya nos conocen de toda la vida siempre estoy diciendo que es muchísimo más difícil convencer a alguien que no te conoce y explicarle con el abuso que hay de infoxicación y también con la cantidad de poco tiempo, con el poco tiempo que tiene ese decisor, pararlo y decirle, oye, que soy yo, que me dedico a esto, escúchame. Y luego la confianza poca que le das porque no te conoce de nada. Ir directo a nuestro cliente actual o que nos ha conocido con un control como el que os estoy contando, que es sencillo, es aumentar el índice de facturación y además en un 100% de los casos que se hace se consigue evitas que se vayan y creces con ellos y en muchos casos reactivas clientes dormidos son tres es una trilogía brutal no hace falta captar nuevos clientes puedes crecer con los clientes que ya te conocen esto de aquí siempre lo pongo son las gafas del consumidor qué es lo que ve nuestro decisor en cierto modo, si tenéis preguntas podéis hacerlas en el chat. Nuestro decisor lo que ve son tres cosas fundamentales. Una oferta irresistible, una marca que ya conoce, o sea, si vamos a nuestros clientes ya nos conocen, la puerta de entrada en neuromarketing psicológicamente está ya abierta. Y luego, algo que necesitan. Hoy nos centramos en la parte de una marca habitual o conocida. Por eso estamos hablando de fidelización. Por esto en este directo. Estamos comentando cómo crecer con tus actuales clientes. A mí, algo que me llama la atención de las empresas es que sean incapaces de tener una base de datos segmentada, cualificada y trabajar en largo plazo, lifetime value, con ofertas concretas, con venta cruzada y con venta de upselling o reactivando clientes que estaban dormidos. Porque si atendemos a lo que decía Rockefeller en su fundación, la Fundación Rockefeller en el 2014, podemos crecer mucho y todo ello lo vamos a aderezar son las 13 16 minutos con eh, esta regla de marketing político norteamericano que es 555 o sea si nos comunicamos con ellos a través del mensaje directo de linkedin porque ya son contactos nuestros en unos momentos determinados y evitando el spam lo vamos a hacer con el 555 obedece a cinco frases de cinco palabras cada una que entienda un niño de cinco años obedece a la simpleza, sencillez, con la cual nos vamos a dirigir a ellos y con una llamada a la acción muy clara. Entonces tenemos una rutina clara. La rutina es contactar, en este caso, con los nuevos contactos que son eran siguen estando en una base de datos, pero no son contactos en LinkedIn con nosotros, hacer un seguimiento, un follow-up de esa estrategia que hemos definido también puede servir para facilitar la Navidad, también puede servir para, ¿por qué no?, concertar una cita o para descubrirle un producto nuevo que puede interesarle, porque a través del CRM externo sabremos que consume el producto A, pero que el producto B le podría interesar. El contenido que nosotros vayamos a marcar va a ser un contenido en el cual nosotros le vamos a explicar eh, sus, uh, vamos a solventar los problemas. ...que ellos tienen eh, realmente de nuestro servicio... ...y le vamos a explicar cómo solventarlos. Eso es un contenido relevante. En B2B, el contenido que funciona es, en primer lugar, los casos de éxito... ...que a veces componen las grandes empresas que trabajan contigo... ...ya estás diciendo que tienes músculo y confianza. Y en segundo lugar, el cómo hacer las cosas. Si yo fuera un abogado, explicaría pues de vez en cuando... ...cómo hemos conseguido determinado éxito... Pero también, de vez en cuando, si fabricas lo que fabriques, el ver qué se está haciendo, cómo lo haces y con qué estándares de calidad, puede significar ese pequeño detalle que haga clic en el cliente o por lo menos un impacto más a lo largo de en los múltiples impactos que vas a tener de tus clientes. Si, por cierto quieres estar al día de marketing B2B, te invito a que te suscribas a linkedinpost.es, que te va a suscribir a un substack eh, donde cada semana aproximadamente hablamos de eh, pues técnicas, estrategias de marketing B2B y también, como comentaba no hace mucho, de, eh, en este caso, casos de éxito. Bueno, vamos concluyendo. Son, pasan 20 minutos casi. Deciros que si queréis y si tenéis queréis más información sobre ello, Podéis aprender a posicionaros y captar negocio en LinkedIn en, prácticamente en unas semanas. Es nuestro plan de formación y mentoría final en LinkedIn for Business. Y lo podéis hacer además en, en, en la página que os propongo aquí en b2bpro.es barra curso o bien en b2bpro.club tendréis el webinar y también acceso a parte de la información de esta formación y mentoría para posicionaros y sacar beneficio y sacar posicionamiento de linkedin tanto si sois empresas como si sois consultores insisto que si tenéis alguna duda la podéis plantear ahora en este chat en directo también a posteriori y por supuesto podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro calendly eh, de mi agenda en concreto que es juanjoamengual.com eh, estamos a vuestra disposición por completo e insisto que nos dedicamos a desarrollar esos planes de marketing donde con una rutina como la que veis a mi derecha, podéis, eh, bueno, sí, sería mi derecha, puesta izquierda, eh, podéis perfectamente llegar a clientes nuevos, pero sobre todo llegar a clientes actuales o pasados. Cuando insisto y vuelvo a recalcar, es más fácil convencerlos a ellos de quiénes somos, qué bondades tenemos, que no a gente que pasa por la calle y apenas nos ve, en esta maraña de anuncios, de contenidos, de todas las redes, donde todo el mundo está haciendo ruido, pero poca gente está prestando atención. Y donde además, gracias a la inteligencia artificial, esto pronto parecerá Twitter, de robots que se comunican con robots y no hay ningún humano detrás. Porque no sé si sabéis que al final el tema de los bots o gente automatizando, automatizando contenido, mensajes y todo eso, llega a ser una maraña que incluso es muy cachonda, ¿no? Porque estamos hablando de que en las redes realmente ya hay pocas personas atendiendo siempre les digo a mis clientes que en muchos casos el decisor no tiene tiempo que perder para estar en el móvil viendo linkedin pero también hay que tener en cuenta que linkedin es la única red social profesional que nos permite segmentar y si segmentas segmentar me refiero por cargo por empresa por sector y si segmentas por eso al final eh, puedes saber si está dentro de tu plantel ese cliente, puedes bajarte la información, etcétera, etcétera. Y hasta aquí puedo leer, solo lo único que me falta y me queda ya es, pues, preguntaros si tenéis alguna duda, los que estáis en directo, tanto en YouTube como en LinkedIn, y por supuesto, responderla en este preciso instante. Recordaros que lo que os he contado es cómo podemos facturar con nuestros propios clientes sin captar clientes nuevos, a través de linkedin como un canal alternativo a la comunicación que tenemos con nuestro cliente habitual evidentemente no basta con conectar evidentemente no hay que usar el automatismo sino que hay que personalizar hay que tener una estrategia de reactivación y por supuesto mirar el largo plazo para reactivar a esos clientes e evitar que se nos vayan porque impactaremos en ellos con esos pequeños mensajes dos o tres al año y así Crecer y facturar más sin tener que molestar a nadie ni explicarle a nadie qué buenos somos. Hasta aquí puedo leer. Ha sido un placer compartir este espacio con todos vosotros. Simplemente invitaros a b2bpro.es. Si no tenéis ninguna duda sobre lo que he comentado o tenéis alguna cosa que, que podáis eh, plantearos, deciros que en el webinar que os he contado antes de b2bpro.club tendréis tres o cuatro casos de éxito en los cuales... Cuento directamente cómo hemos conseguido que las empresas posicionen en LinkedIn y ganen pues, más clientes haciendo nuestro método que llevamos, llevamos implementando desde el 2007. Sin más dilación, simplemente ya son 13 y 23 minutos. Hasta aquí este directo. Eh, si tenéis, eh, llevamos 23 minutos y 46 segundos, alguna pregunta a posteriori dejarla, por supuesto, aquí abajo, que intentaré contestarla lo antes posible. Que paséis un feliz día, mucha venta. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y somos expertos en marketing B2B. Hasta la próxima. Un saludo.